Estamos inaugurando este, esta sala de computación producto de, del resultado de que hicimos en la colecta de, de residuos electrónicos eh, en conjunto con la red reciclar. Y bueno, hoy tenemos ya 12 computadoras que están, que están equipando esta sala. Y bueno, todo esto es marcado en la política ambiental que venimos llegando desde la gestión, donde estamos muy enfocados en lo que es el cuidado del ambiente, en la recuperación de los residuos eh, y en definitiva en la, en la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos. Bueno, como decía Rodrigo, es importante para... Para nosotros, para nuestro gobierno, para las vecinas y para los vecinos el cuidado del medio ambiente, la política de medio ambiente que lleva adelante Rodrigo tiene que ver entre otros con estas cosas que, que también nos vincula con el sistema educativo. Nosotros todos los días trabajamos codo a codo con nuestras docentes, con nuestros docentes en, en el sistema educativo eh, local y, y nos permite hoy la, la creación de esta sala de computación, de estas 12 computadoras recicladas eh, en un convenio con, con la red Reciclar que, que nos permite articular situación civil, municipio, en, en, en mejorar y en incluir. Eh, en definitiva, hoy están los chicos de la Escuela 17, aquí en, en Villa Club, eh, disfrutando de esta sala de computación, sintiéndose incluidos, sintiéndose estudiantes de primera, ¿no? porque digo, extrañamos mucho las netbooks que, que en su momento, hasta el año 2015, como gobierno otorgábamos a los chicos y a las chicas de las escuelas públicas que iniciaban el ciclo secundario, ¿no? y, y nos permite también recrear este tipo de programas. ¿no? Que... Que puedan estudiar en primer nivel, insertados en el mundo. Y son computadoras con la conexión correspondiente, en la cual el municipio también se hace cargo. Y volviendo a lo mismo que decíamos, ¿no? Los derechos de los pibes, la inclusión en un momento tan complicado de la Argentina, en donde todos los días queda un argentino fuera del sistema. Nosotros a los pibes los abrazamos y, entre otras cosas, los mandamos de viaje egresados entre octubre y diciembre para que, bueno, para que tengan lo que se merecen y mucho más.